Son las tres horas con 25 minutos. Vamos a cambiar la información. Ya empiezan a surgir nombres, algunos ya de manera oficial, de candidaturas de cara a las elecciones de este 2020. Recuerde usted que Carlos Mesa, Pedraza, con Comunidad Ciudadana, han anunciado su candidatura por separado. Lo mismo él, el señor Chi aún está buscando quién le acompañaría como vicepresidente, pero también anuncia su candidatura por separado. De hecho, ambos piden conformar un solo bloque, pero a la cabeza de ellos no digo restar mi proyecto sino de lo que tenemos agregar y perfeccionar aún más en los detalles, en la necesidad de cada uno de los departamentos en su ejecución. Tienen que tener la paciencia, dejar que ellos hagan sus reuniones, sin presiones algunas, y también que hagan consenso entre sus siglas, entre uno a otro, y también de misma manera, ante mi invitación que estoy haciendo, también considera y yo estoy dejando el espacio libre, la vicepresidencia, ¿no? eh, la participación conjunta de lo que es el subnacional, que podamos entrar en un consenso. ¿no? Para comenzar, PDC, no soy enemigo de PDC, agradezco a PDC, así de público, la gente que trabajó conmigo, pero ya le dije, señor, pido permiso para que podamos trabajar con otros grupos también. Uno, PDC, tenemos también ADN que acaba de entrar, ¿no? Entonces también estamos dispuestos, MNR también, UCS, ¿no? Oh, también yo lo digo en público si está libre free también adentro ya eh, cómo se llama el otro este panbol también adentro